Hola Estamos aquí con Dragon Ball Super Devolution La vez pasada jugamos a Dragon Ball Evolution Sí, esto es este ha, mejá ha! ¿Listo? Ah, lo desbloqueé la historia con cura bolsita. Vamos a ver, vamos a ver a los créditos okay, Inicio de la Check de the Bros. Pasamos a la ruta o sea, imagine, boo. Bu o bus sí, y derrotar a este enemigo para poner a alguien más poderoso este. A su lugar. ja! ja Bills! ¡Oye! Es casi lo mismo que el otro, solamente hay que dar a un berserker. ¡Oye! ¡Deja de pegarte! Jakay. Tú, el poder que tengas. No, el barquito es muerto. Vamos, vamos. De levantarme, Goku! hijo de Ramiro Vamos. ¡No! Me va a derrotar, eh. Me va a derrotar. Vamos ¿No va a ganar la primera pelea. Voy a dar todo y le voy a dar. Esta vez le voy a dar. Hasta aquí. Dale, apunta tú. ¿Hacía algo? ¡Jame, jame, jame! Ah, jame vale Perdón a lo pendejo. <risa> ¿Por qué? qué? qué? qué? Gastar la energía. Ah, bien, ya le gané. Desbloqueé. Agojan con el coso verde. Y al desierto. Bien, creo que esta va a ser la última pelea. Pero bueno, corre de salí perfecto, no. no. perdiendo no puede ser lo que me molesta de es que este es que me pegue así casi la obra ¡Vale! Ay, mira ¡Desbloquea! ¡Krelin! ¡Kiru! ¡Kel creo! ¡Tenshinhan! Mageta Majet, y Botago. Uh, sí. Bueno, este va a ser para el próximo video, así que ¡Adiós!